es que no vamos? vamos a entrenar aquí con la gente de, con la gente de cormaba vamos a subir palmas bueno lo primero que les toque decir es que estos entrenamientos así no son tan risas no. sufrir palmas 15 kilómetros eso tiene rampas del 13%, eso tiene rampas del 15 por ahí, en el kilómetro 12, es un sufridero, es no hay que meterle moral. Yeah. O sea, acompáñenme hoy. A subir el alto de palmas, les vamos a poner ahí todas las, el, el mapa y todas las cosas ahí. Bueno, más de un entrenamiento con todos estos amigos míos de la categoría de pelados. Nosotros que hay es pelados, mamá, somos pelados. Entonces vamos a meterle. Puros peladitos, puro sardino acá, puro sardino. Bueno, como vamos a hacer subidas y vamos a intentar meterle, y en las subidas se cargan mucho los gemelos. Toda la parte de los gemelos es la que más recibe como el, el impacto, entonces no hay que estirar tanto porque las fibras se pueden romper, se, se rompen más fácil, lo que hay que hacer es calentar más, menos estiramiento y más calentamiento, es la recomendación para arrancar a subir estas más claro, y llevar mucha agua que necesitamos, el hidratante, los 3 geles llevo. A ver, creeríamos que son muchos, pero se van a dar cuenta en el camino que no son tantos. Entonces, esa es la condición para arrancar la subida Vamos a ver cómo nos va. Bueno, lo primero es entrar en calor, eh, que el cuerpo vaya encontrando esas sensaciones, que el cuerpo vaya subiendo esa temperatura. Eso es básico. Calentar siempre, calentar siempre, no tanto estiramiento, porque las fibras están todavía muy muy duras, pero sí calentar para arrancar esta tipo de subir. Bueno, en las primeras de cambio es intentar tomar el ritmo de 5, 4, 50, 5 y con eso tratar de subir los primeros 5 kilómetros. Mm, eso es como lo, lo, lo primero y, y esperar que las sensaciones del cuerpo estén bien. muy bien me voy sintiendo bien pero no quiero dejarme de la emoción que apenas vamos en el 5 kilómetros 5 zona de alimentación ya me siguen las rampas más duras escogemos la suave vamos a ver, ojalá me siga sintiendo así Bueno, empezamos a recoger algunas personas, eh, es, es normal porque las personas empiezan muy rápido, los chicos empiezan muy rápido y, y yo voy regulado, entonces es normal que empiecen a explotar eh, ya para el kilómetro 6 y 7, eh, buenas sensaciones y seguimos para recoger. Pasar por el kilómetro 10 se sube el ritmo a 6, 6 minutos, a 5.50 para no quise uno a, a explotar o a reventar. Y bueno, en este caso con un compañero de una edad próxima a la mía y bueno, nos fuimos los dos en tándem, pero a 6 minutos. Íbamos realmente regulados después de pasar el kilómetro 10 que las rampas se empiezan a empinar más. En una subida, una subida a palmas que es muy dura, <coughs> donde hay que estar totalmente hidratado, coger un ritmo y migale y migale, porque son 15 kilómetros y punta. Hicimos una hora 33 con dos zonas de alimentación, se sube a 2500 y pala es muy duro, esta montaña en Antioquia es muy difícil. Ahí les vamos a mostrar pues como todo el mapa. Yo estoy muy contento porque puse 1.33 y eso es un muy buen tiempo. Eh, se lo voy a poner para todos los turistas, para todas las personas que vengan del exterior y vengan a hacer ejercicio, sea running o sea bike. Eh, vengan aquí a Las Palmas, pues más los desafíos lo sube en una hora y 33. Ahí se los dejo de reto, Las Palmas en Antioquia, una belleza esta montaña de mi Antioquia